Ok, en este video yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden resetear su, su, co su, co su, su contraseña de Instagram. Porque eh, si usted no se acuerda cuál es su contraseña de Instagram, la, lo, la única opción que queda es resetearla, cambiarla. Ok, nos vamos a ir aquí a la, a la página principal de su Instagram. Le vamos a dar a tres rayitas y luego nos vamos a ir a configuración. Ok, configuración. Luego que yo esté en configuración, le voy a dar a seguridad. Y en seguridad entonces le voy a dar a contraseña. En contraseña me va, dice enviamos un correo electrónico a tal cuenta. Y yo le voy a dar a aceptar. Ahí me va a enviar un enlace. Entonces cuando me envíe el enlace, me va a aparecer nueva contraseña. Y luego que yo le dé a nueva contraseña, ya ahí se resuelve. Entonces, luego que yo le dé a aceptar, yo me voy a ir al correo, ¿verdad? Donde me lo envió. Ok, cuando yo vaya al correo y lo abra, me va a aparecer una imagen como esta, donde me dice nueva contraseña y confirmación de nueva contraseña. Y usted va a poner la nueva dos veces. Ok, y le va a dar resetear y automáticamente ya recuérdese ese correo y usted va a venir a su, si lo quiere, si quiere entrar a Instagram, puede entrar a Instagram.com en la computadora y entrar con su nombre de usuario y contraseña. Está bien, así se resetea la contraseña de Instagram.